Oh, este okay. Buenas a todos hoy es el 20 de no... madre mía, el 20 de noviembre ya estamos al final del año ya vemos luz al final del túnel 20 no, de noviembre este 2020 tenemos a Fabrico ahí en el fondo interrumpiendo como siempre y Víctor en México y yo, y estamos a la espera de que caiga Germán que aparentemente estaba en la ducha y yo creo que se ha ido por el desagüe se cayó de la bañera Sí. Bueno, esta semana habíamos visto un, un vídeo que yo creo que tiene tema con mucha chicha, ¿no? Que es eh, esto, la idea del mecanicista. Uh, y a mí me resulta una un tema básico para entender el comportamiento humano. O sea, que todo lo que tenemos cuando, en, en estos temas, comportamiento humano, los valores que tenemos, uh, nuestras creencias y todo... Y el tema, de, tema del libre albedrío y el tema este del de, de punto de vista mecanicista es todo súper enlazado y yo creo que es muy interesante. Víctor, a lo mejor hay algo que te gustaría a ti comentar sobre, sobre lo que sacaste del vídeo, lo que te dio a ti el vídeo, lo que entendiste. Pues me gustó el vídeo este, el el, y pues sí, el, no estaba familiarizado con los conceptos de mecanística este y pues y pues sí eh, lo que es lo le encontré similitud con el concepto de tropismo que como lo dice ya que es pues, que todas las cosas son impulsadas por otras cosas y pues no lo menciona pero pues lo está muy relacionado con lo de que eh, el entorno es el que nos moldea como también lo podríamos decir Exacto. Es interesante la primera imagen, ¿no? Cuando el, el, el, el cocodrilo sale a comer el otro, del cocodrilo plástico. Como, digamos, en un, yo entendí como que en una toma, vos te das cuenta que necesita algo como distinto, no saldría a correr un cocodrilo plástico, ¿entendés? Bueno, no sabía que es plástico. Igual le podría haber dado un, un, una rama, y si tiene hambre, si hubiera alcanzado la boca. Lo tendré que ver otra vez. A mí, desde luego, el tema... Mira, la primera cosa que tengo notado desde, desde, la, desde el texto de la traducción... A ver dónde lo tengo... Ah, aquí está, vale. Dice ya, es muy duro aceptar que los humanos somos máquinas. Somos organismos que responden. Muy... Se está. Se te cursa, no, soy un. Ay, no me digas. Ahí perdón la normalidad. Ya, sí, ya. Vale, es que tendré que optimizar el canal, pero puedo hablar mientras, mientras pasa esto. La gente que solía asistir a mis seminarios durante años escribieron canciones sobre soy un organismo que responde, un nudo de tropismos. Y se esto. Sin amigos. <risa> esto de que somos máquinas la gente no les gusta la idea, pero en realidad somos, lo que pasa es que somos orgánicos, como dice enseguida después tenemos mecanismos dentro de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es un es un um, una máquina un sistema que funciona y, y y sí respondemos tenemos sensores y tal lo que pasa es que somos de carne y hueso no somos una lata de metal no y, y nosotros podemos evolucionar sí y los robots también están en este en este camino de poder mejorarse de autorepararse de tener inteligencia artificial pero sigue siendo mecánicas y no orgánicas. Exacto. No pueden. Veía... Perdón. ¿Qué? Bueno, que el no pueden día... evolucionar a través de, la de... a través de una descendencia. No se pueden reproducir los robots, las máquinas. Mm. Sí, pero el otro día, por ejemplo, veía a un pibe que perdió las piernas a la edad muy temprana, no sé si 15, 16 años, y se dio cuenta de que podía hacer una investigación y desarrollo en el área. Y es un tipo muy reconocido que tiene unas piernas eh, mecánicas digamos abajo de la rodilla o arriba de la rodilla eh, muy modernas Y él decía que mi cuerpo eh, eh, eh, se va de, de, de degradando mientras mis piernas se van actualizando y haciéndose mejores las los prótesis que hay los, los prótesis que hay hoy en día son asombrosos cada vez ahora Claro, cuando tú lo ves en el, en el anuncio de estreno, de presentación del producto, todavía son muy caros. A mí me gustaría saber cuánta gente realmente se han podido beneficiar de estos prótesis tan maravillosos. Porque ahora tienen, mira, ayer mismo, no es igual, pero es, es, un, es una muestra de lo avanzado que es la tecnología. Ayer publiqué un, un artículo sobre, um, han descubierto cómo hacer que cuando estás en la realidad virtual tocas algo y lo sientes. Mira lo que decía Jack? Sí. Grababan no cosas. Gra, grababan la, la, la forma en que nosotros sentimos. Se, se Hablaba de esto. Me gustaría encontrar el vídeo donde donde lo habla. porque Teletáctil creo que hablaba Jack. Ya te lo busco. A ver si la tengo en mis ver, archivos. Seguramente sí. sí hay, hay una película llamada... Player One es reciente, como de hace unos 2, 3 años, donde también es un mundo de, de realidad virtual. Y ahí, como parte de la tecnología, había un traje sensorial que se ponían y podían sentir así las, los golpes o, lo, o el tacto de otros jugadores. Está en lo mejor que... ¿Cómo se llama la película? Perdona. Flyer One. Ok. Perdona, Fabrico, ¿qué decías? No, pero hablaba, no encontré el táctico pero no habla, como, no lo describe. A ver, no, en sí, lo no. mejor que el dinero no puede comprar, de esta. Esto, esto es cuando está hablando. Hola, Germán. Hola. Esto es cuando está hablando de que Frank Sinatra, podrías tener a Frank Sinatra en tu casa en forma de holograma y que realmente lo verías como si estuviera ahí y la el próximo paso sería tocarlos o sea que es en la parte cuando está hablando de Frank Sinatra en, el, en la conferencia que sea no, no me acuerdo cuál Herman estás brillante, como acabas de salir de la ducha eh. re tienes resplandor y todo <risa> pero porque te sí, has sí. escondido bueno también puede ser que cambia de dispositivo, ya no es el móvil ¡Oh! ¿Qué tienes? ¿Un portátil? Eh, una tablet. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Pues mira, hemos empezado hace cinco minutos de hablar del, del vídeo. ¿Tú lo viste, no? ¿Lo has podido sí. ver? Sí, sí. Y yo, justo habíamos comentado, bueno, yo de los puntos que tengo para comentar, que es muy difícil aceptar que los humanos somos máquinas. Pero como ¿Está? Decía, enseguida después, somos organismos, somos orgánicos, somos organismos que responden. Sí, yo ahí me había apuntado unas cosas, pero bueno, eh, no, a lo mejor ya las habéis dicho. No, solamente esto, no, no hemos comentado más. Vale, bueno. a ver, espera un segundito que abro el documento que, donde me había apuntado. Eh, ¿Puedo leer algo antes de que digas, Germán, lo del teletáctil? Perdón. A, a estábamos hablando de teletáctil, cuando vos viniste. Ah, lo y de teletáctil. Cómo, sí. Lo de cómo simular el... Uh -huh. el eh, canta todo el mundo en la televisión solo en la pantalla pequeña. Futuro será el de tamaño completo, aún llegando a la cuestión con eso de que puedes poner tu pasar Lo que pasa es que está, está traducido automáticamente Uh -huh. Sí, pero bueno, la vez... ¿habéis, visto, habéis visto lo que hicieron en el MIT hace unos años, que creo que ha evolucionado bastante, que era con una pelota, que a través de. Es que no sabría cómo explicarlo. A través de unos mecanismos eh, una persona en una habitación diferente eh, podía estar tocando una pelota y la otra persona recibir la sensación de que la está tocando. Graban en las. La, la estimulación nerviosa. Eso sí lo que es grave. Claro, exactamente. Pero también eh, sí. creo que... Es que luego paso el enlace, ¿vale? De, de lo del MIT, que a saber dónde lo tengo. pero Nunca pasa ningún enlace. Deja de mentir. <risa> es verdad. <risa> Siempre eh, le decís y nunca debo un enlace tuyo colgado. Es que no tengo el ordenador. ¡Colgate! <risa> pero Ajá. no si buscáis algo de ese... Sé que lo puse en el grupo hace siglos. Eh, es algo del MIT, pero bueno. Y sí, hace siglos. <risas> dime, dime, no te interrumpo más. Sí, eh, cuando Fresco dice en el vídeo lo de que, que somos... que es muy difícil para entender para las personas que, que somos organismos que responden similares a hacer la analogía con las máquinas, ¿no? Eh, y ah, dice en concreto que sus alumnos, eh, los 70, que empezaban a hacer canciones, tipo, soy un tropismo, que tal, y, y que luego le se acercaba a, a algún alumno y le decía, oye, estoy perdiendo a los amigos. Y Fresco le dice, no, no estás perdiendo a tus amigos, estás perdiendo a la gente cabezota, tal. Eh, ahí quiero concretizar... Que no es necesario, ¿vale? <risa> y que hay que entender siempre cuando hables con una persona el código que utilizas en el contexto donde se da y el emisor al que se lo estás dando. O sea, nociones de lenguaje básicas. Eh, no puedes coger a una persona y, y decirle que, que no tiene libre albedrío directamente, ¿vale? Porque no, sí. para no. mí desde, desde... No sería desde, comunicación. sería. Si no, no creo que... Ajá. La forma en la que más nos han adoctrinado en la sociedad es a través de la naturaleza humana. De que hay una naturaleza humana que se potencia además en el capitalismo con ese individualismo en el que tú puedes hacer lo que quieras. ¿Qué quieres ser de mayor? Bueno, lo que tú quieras, no lo que tú te propongas. Bueno, eso es un montón de mierda mitológica. no Tú podrás hacer lo que el entorno... Y cómo tú reacciones a esos estímulos y cómo tu sistema nervioso los adhiera y tu, y tu organismo en general. ¿Y tu Entonces es muy, es muy difícil eh, coger a una persona desde el principio y hablarle de tropismos, hablarle acerca de, acerca de que en realidad está respondiendo a los mecanismos del entorno y que no está decidiendo lo que, lo que está haciendo. ¿Sabes? Entonces por eso creo que sus alumnos cuando cuentan la, esta anécdota fresca dice me estoy quedando sin amigos. No, es que a lo mejor es que no se están comunicando correctamente. ¿Sabes? Lo digo porque en mi, en mi experiencia personal, a veces hablando con gente que te presenta en una noche e incurres un poco en el debate, caso error, Creo que si incurres en el debate la persona se va más reforzada de lo que viene ya de casa con sus argumentos propios y tú además estás dejándole de alguna forma como si fuese un poco tonto, ¿sabes? Y eso no es para nada extensional, eso es todo lo contrario a ser extensional. Una persona extensional te da una comunicación en la que la otra persona extienda su conocimiento, no que se vaya a casa resentida, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante, eh, ahí discrepo con lo de Fresco, de cuando cuenta las anécdotas, es que estoy perdiendo a los amigos, no, es que no se están comunicando como deberían comunicarse, ¿sabes? No le puedes soltar lo primordial, que creo que es la forma de propaganda más amplia que se ha dado, que que las cosas son así, que hay una naturaleza humana y entonces tienes que ser así porque las cosas son así. Tienes que ganarte dinero para vivir porque las cosas son así, ¿sabes? Y es como, ¿no? Hay otras formas de relacionarlo, pero si ya te pierdan con la naturaleza humana y que el ser humano y demás... Se sí, puedo introducir, porque estás haciendo un poquito un, un bucle con lo mismo. <coughs> Estoy totalmente de acuerdo. La forma en que transmites el mensaje es muy importante, pero también hay que adaptarlo al, al público que tienes. Y ya que está en este momento hablando con, con los que tiene ahí. Y lo está explicando de una forma más profundo, más directo, que lo podría hacer con alguien que es totalmente nuevo al, al pensamiento, a esta forma de pensar, ¿no? Uh -huh. Él muchas veces, cuando tú le escuchas hablar, te habrás dado cuenta que tiene muchas formas de, de argumentar las cosas, de, de, de presentar las ideas Y a veces los hace muy sencillos, a veces, muchas veces utiliza dibujos, lo que en los vídeos que tenemos traducidos no se ve mucho, pero en las... Conferencias que daban en los años 70, aquellas antiguas, ahí está continuamente, le escuchas que está diciendo, mira, aquí estoy dibujando esto. Entonces, él no solo habla de esta manera. El, el vídeo es parte de un, una cosa más larga, en lo cual está hablando con más franqueza. Claro, no, pero si yo la discrepancia no es, no es con lo de Jack, sino es con la experiencia de sus alumnos. ¿Me entiendes? No Ajá. es como lo que está explicando Jack. Es lo que está, es lo que él comenta que dice, oye, me estoy quedando sin amor. Hombre, pues eh, eh, a lo mejor es porque que, que lo que quiero decir es dar un poco de esperanza, que, que la gente que, que piense que se mete a... Pero si es que cualquiera que estudie el comportamiento humano, un psicólogo que estudie el comportamiento humano, el primer año de carrera es adiós al libro albedrío, ¿sabes? O sea, esas conversaciones lo, lo, eh, que va a tener con el resto de personas, pues las va a tener que adaptar al código y al contexto de, del resto, ¿no? Pero entonces, claro, si una persona, si alguien te manda la mierda porque le dice que, que, oye, mira, que eres un organismo más como el resto y que formas parte de la naturaleza y que... Y que las leyes de la naturaleza, los factores abióticos, los factores bióticos, la gravedad, el núcleo de la Tierra, el ciclo solar, etcétera, depende de, de tu existencia, tanto como tus pulmones, ¿sabes? Y no eres más ni menos, pues. Pues eso, ¿no? Pues que... Pero no lo estoy diciendo con lo de fresco. O sea, si, si alguien pierde amistades, ¿por ¿cómo lo dices? Porque lo está diciendo mal. O si no, pues. Porque las otras personas son demasiado cabezotas, creo. Vale, pues otra de las cosas que a mí me, me destacó este, este vídeo, te encuentro en mis notas, eh, es hablando de la conexión que tenemos con el entorno, ¿no? el, el, el entorno natural. Y dice: Aunque no podemos ver el cable que conecta nuestro trasero con el sol, eh, nos, hemos usado la palabra trasero desde ese culo de la energía radiante del sol. Puede que no veas las fuerzas que te mueven, nutrición, diferentes combinaciones de comida, fortalecen tus uñas, la falta de, digo, les hablando, ¿no? de quiebra. Entonces, claro, no, son, no, son, no es solamente la nutrición de física, sino la nutrición mental. ¿no? La, lo que damos nos empuja en una dirección u otra. Lo que, lo que tal... en Facebook o lo que algunos han leído en Facebook ha llevado a, a situaciones muy extremas a veces. Víctor, querías decir algo. Sí, bueno, lo que estábamos comentando de las, eh, las personas, nuestros amigos, eh, pues como en un episodio de los Simpson en que Homero se hace inteligente y empieza a perder, empieza a perder sus amigos, y porque pues obviamente sus amigos eran muy diferentes a como ahora es él pero en lugar de volver en lugar de buscarse nuevos amigos por así decirlo prefiere volverse a ser estúpido sí. él tenía una crayola toral en, en, en el cerebro y se la vuelve y se la vuelve a meter y e incluso lisa le dice este, es que si te haces más inteligente vas a perder a tus amigos ah, o como dijo no dijo el nivel de la inteligencia es proporcional al nivel de la cantidad de amigos que tienes y pues se me hizo se me hace a lo mejor pues, muy radical porque pues eh, Hay que y bueno y es una situación que a lo mejor puede pasarle a a los que conocen el proyecto venus y que o cualquier otra cuestión así muy nueva y muy innovadora y que a lo mejor cuando eh, se dan cuenta de que eso les, no les ayuda a relacionarse o a ser, o a hacer pues sí, contactos prefieren eh, seguir con otras cosas y es que eh, bueno, yo personalmente he cambiado muchísimo mis intereses y mi forma de pensar en, a lo largo de, de los últimos años y incluso hace como unos ocho años eh, cuando porque yo siempre fui muy antisocial y pero y hasta hace como ocho años cuando empecé a socializar lo empecé a hacer con amigos que tomaban cerveza y que escuchaban una música de aquí de México que se llaman, eh, que es muy popular, Narcocorridos. Uh -huh. ah, no sé si hayan escuchado hablar, so, hayan escuchado sí. hablar sobre ellos. Es una sí. música que hace apología a los narcotraficantes. Y, y es muy popular. Este... Don, y, y es que, bueno, y es que aparte las letras presentan a los narcotraficantes, bueno, una, por una parte como gente exitosa, o sea, con dinero, mujeres, y por otra parte como héroes, así como que nosotros no nos metemos con el pueblo, nosotros nos metemos con los enemigos de nosotros. Y pues ahí, como es lo que te hace relacionarte, es hacia lo que te vas. Y posteriormente, pues conocí el Proyecto Venus, y como que, y ese y otros factores, pues me hacen cambiar y me hacen tener otras ideas y, y tener como que otras cosas en la cabeza. Eh, nada más que, pues sí, por lo mismo de que, como que no es algo con lo que puedas platicar con muchas personas, eh, a veces te dificulta hacer las relaciones. Y eso incluso siento que me ha dificultado. Incluso siento que si yo tuviera otros eh, intereses, no estaría batallando en, por ejemplo, en ahorita que no tengo trabajo. Y, y que he batallado para encontrar un trabajo al menos como a mí me gustaría. este Y por ejemplo, un trabajo en el que estuve que me gustaba, siento que en parte... Eh, ya no ya no me dieron continuidad porque como que no, me, no socializaba lo suficiente con mis compañeros pero porque no me interesaban las cosas que ellos hacían entonces hasta en eso te causa problemas el no tener los mismos eh, Valores. temas en la cabeza que ellos sin embargo pues ahí tienes que evaluar porque, como dice el video de Jack Fresco, no hay vuelta atrás. Una vez, eh, es decir, una vez que el proyecto Venus a mí personalmente me cambió muchísimo, una vez que empiezas a tener estas ideas en la cabeza, eh, después regresar a otras cosas eh, que, que sabes, que ya sabes que son muy dañinas para la sociedad es pues no realmente no se puede a, a menos que de, de plano necesites mucho esas relaciones o, o tener esos temas en la cabeza para poder pues tal vez algo tan básico como conseguir un trabajo esto es pues, o, esto bueno, es algo pero, que, que nada más pasó. para terminar pues, sí, nada más pero... para terminar pero pues definitivamente este, ojalá que eso pues no me, no me genere muchos problemas en el futuro y pueda seguir eh, que las, las, los, las comunicaciones y los temas que tenga en la cabeza sean los que estamos hablando en este momento, que son los que realmente a mí me gustaría ser únicamente lo que tenga en mi cabecita y en mis entendimientos y en mis estudios y en mis ratos libres. Pues es muy interesante que nos cuentas esto, Víctor, y, y pasa mucha gente este tipo de cosas. Cuando empiezas a, a, a estar o aparentar en contra del sistema actual es cuando empiezas a tener problemas y te pueden aparecer en temas como, ya no te interesan los mismos temas que hablabas antes con tus amigos, como el fútbol, por ejemplo, o, o mirando revistas porno o lo que sea, ¿no? Cuando ya no te interesan las mismas cosas, ya no tienes con qué hablar con esta gente. No tienes tema para hablar con ellos. Entonces, lógico, se rompe aquella, aquella, aquel lazo ¿no? que tenías con ellos. Y yo tengo este problema ahora. Por ejemplo, yo ya no puedo hablar con las mujeres. Me cuesta un montón hablar de las cosas de las revistas, ¿no? de lo que están haciendo los Kardashians. A mí que me importa lo que hacen los Kardashians. Pero hay gente en mi entorno a quien estas cosas siguen importando. Y yo tengo mucha dificultad para, para esto y, y, y poco tacto a veces también. Así que es, es una cosa que pasa a mucha gente, esto de perderla. Ellos están todavía con el pensamiento anterior y tú ya has progresado a otras cosas. Progresado, nosotros pensamos que progresamos. Ellos pensarán que estamos lavándonos el cerebro o lo que sea, ¿no? Pero... Estamos en otro en otra onda ahora y esto es ya le... le dijo a Roxanne que a medida que iba a entender más y más sobre el proyecto iba a digamos perder contacto con los demás. Buscas otra gente, por eso estas discusiones que tenemos, estos grupos que tenemos, cualquier tenemos cualquier posibilidad que tenemos de estar online juntos es muy importante porque estamos con gente que entiende en este Um, este, esto, o están interesados en aprender sobre estos conceptos. Es lo mismo que si de repente empezamos a aprender de automecánica y nos apasiona. Ya es lo que de qué queremos hablar. Y entonces, si, a mí me pong, si yo me intereso en el automecánica, yo no puedo hablar con las muchachas con quien me tomo café por la mañana, porque ellas están con otros temas. Lo que pasa es que nosotros hemos elegido un cambio de valores, un cambio de, de, de comportamientos eventualmente, es lo que queremos lograr, y una serie de cosas muy diferentes. Y hay mucha gente que no están preparados para ello todavía. Y no por eso debemos pensarnos superiores o más listos, o de ninguna manera, simplemente que estamos en otra onda. Y nos gustaría que la gente viese el beneficio de esta onda, porque es muy completo. No es solamente abrimos el tercer ojo. ¿eh? Que esto no nos, yo no necesito un tercer ojo para ver los problemas del mundo. Puedo ver los problemas perfectamente con dos. ¿sabes? Entonces, es un es un Es un cambio muy diferente. Por, por un lado tienes la meditación y el abrir tu conciencia y llegar a un, un nivel más alto, que es muy mi, mi, yo, yo, yo. Pero el TBP es completamente opuesto. TBP es los demás. Yo, pero y yo soy los demás también. Ya podría decir que si una mujer no te acepta no es porque vos tengas algo malo sino que tu sistema de valores no, no se corresponde con lo que ya tiene. Mm. Exacto. Pero estamos aprendiendo un sistema de valores que está más acorde con el planeta, <risa> con la naturaleza y no con el dinero. Germán, veo que estás reventándose para decir algo. El mío es tuyo. Ah, ah, bueno, no, que he puesto los comentarios... Eh... Eh, he puesto uh -huh. los, los comentarios para que luego... Bueno, el el primer enlace, Germán. Tributaste <risa> hoy. Sí. <risa> que Hay un sesgo cognitivo que, <risa> que se llama la maldición del conocimiento. Ese sesgo cognitivo creo que parte de un cliché en el que se ha dado siempre a, a los científicos, no como que son personas aisladas o personas... Eh, como que no tienen amigos y tal. Entonces yo creo que es muy importante lo que ha dicho Fabrico que lo, lo enlazo con las expectativas y con la predictibilidad. En realidad no hay nada negativo con las personas si lo miramos desde un punto de vista más amplio si entendemos que son fruto de las condiciones de vida que han tenido, de las experiencias y de sus características biopsicosociales. Entonces, eh, tenemos que comprender esos valores que dan forma a la cultura y comprenderlos y no hacernos expectativas de, de otra cosa que no tienen que ver con la realidad. Es decir, tenemos que tener una predictibilidad que se ajuste con lo que puede suceder. Entonces creo que, que no se trata de perder contacto con el resto de personas, sino de encontrar puntos en común y creo que esos puntos en común los tenemos que realizar si en realidad queremos hacer un activismo que sea eficaz y eficiente a la hora de comunicarnos con esas personas. A mí hay algo que me ayuda mucho, y esto ya es eh, opinión personal, pero me encanta ver eh, lo, que, lo que está de moda, continuamente en los programas de televisión o ya sea a través de redes sociales o etcétera, porque en realidad, si lo miramos, el mundo es un observatorio del género humano antropológico y es un laboratorio increíble para poder investigar. Y, y creo que es muy interesante. Incluso cualquier programa por niño y frío que pueda aparecer y que no aporte nada a la sociedad, en realidad te está diciendo muchísimo de la sociedad. Cualquier conversación que pueda tener gente de culos, tetas y fútbol y conversaciones que no te interesan en absoluto, en realidad sí que tienen un interés antropológico. Te están diciendo bastante cuáles son las expectativas, eh, cosas como el ahorro onírico de esas personas que a lo mejor no, no tienen mucho más allá. El ahorro onírico quiere decir lo de que no, no miran algo que sea más trascendente de lo que es más terrenal, por decirlo de alguna forma, y es más, más, más inmediato. Y, y entonces creo que, que no hay que descartar eh, ningún, ningún tipo de conversación que, que, se pueda, que se pueda tener porque como el proyecto Venus además es tan amplio que abarca desde sistemas urbanos, desde comportamiento humano, desde el uso de la tecnología aplicada al medio ambiente. Entonces se puede enlazar con cualquier tema prácticamente, ¿sabes? Entonces creo que, que he puesto el enlace de la maldición del conocimiento precisamente para rebatirlo. ¡Oh, no! ¡Oh, sí. no, Víctor! Oh. Uy, ya acabas de empezar a grabar. <risa> no la pasa idea nada. era. Me querías leer antes de que empezaras a grabar. Bueno, bueno tendrás, que, tendrás que chucho la... Tener que escuchar la grabación. Bueno, los quiero mucho y espero que puedas sí, bueno. seguir a, a estos que estos temas sean los que tengan mi los que tenga en mi cabecita y, es y que la gente con la que hables y siempre sean personas como ustedes. Oh, ay, que sueñe con los angelitos. Te eh, queremos mucho también, Víctor. <risa> Chao. Un abrazo, Víctor, y un gusto. Pues retomamos la grabación después de un interruptus, que a mí se me cayó la conexión de internet, así que estamos de vuelta. Y era Germán, interruptus? Chara, ¿no? Fabrico, be quiet, my friend. El micro era de Germán. Venga, Germán, retoma. Sí, que estaba diciendo que, que en torno a las expectativas y, y a la predictibilidad que puedas realizar según la información que tengas eh, cuando tengas que hablar con otras personas, ¿no? Eh, sí que es verdad que comprendo que es muy difícil, una vez que, como dice Fresco, que ha, te han envenenado el pozo, has bebido del pozo envenenado, que Víctor en este parón decía que, que más bien sería como han purificado el veneno que tienes dentro, ¿no? Eh, sí que es verdad que es muy difícil luego volver a, a los valores que... que a tener conversaciones eh, que, que tocan valores en los que ya está desfasado, ¿no? Pero creo que con el tiempo te haces como... Eh, no tolerante con esos valores, sino que sabes ajustarte a cada situación. Y a mí, en mi caso, personalmente, y esto es completamente anecdótico, ¿eh? pero a mí me cuesta horrores, eh, sobre todo en entornos de trabajo, eh, eh, tener conversaciones de, sobre todo... Eh, si son sexistas o machistas, eh, las lleva muy, muy mal. Eh, de hecho, siempre deseaba estar currando, no, no tener ese tiempo libre, sino estar currando para no tener que aguantar esas mierdas. Pero luego con, con el tiempo te haces más, tienes más herramientas y sabes cómo lidiar con ello. E incluso, eh, incluso llegas a decirles que, que, que esas conversaciones que... A decirles que no te sientes cómodo y que está mal y que etcétera y explicarles todo por qué está mal y <ríe> por qué consideras que está mal y porque y incluso hasta les empiezas a las conversaciones son distintas si sabes que tecla tocar y, y puedes estar acabando a hablar, a, hablando de cosas como el Big Bang que, que también son conversaciones de otro estilo vale que, que tampoco es un poco hablar del sexo de los ángeles también no pero pero son distintas. ¿no? Entonces creo que, que con el tiempo vas cogiendo herramientas no para, que, no para que te quedes en ese malditismo de conocimiento, sino que para tener herramientas precisamente para todo lo contrario, para que no sea un malditismo, sino para que sea algo maravilloso con lo que puedas eh, tener herramientas para hablar con, con cualquier persona. En eso nos quedamos. Tienes el micro silenciado, Su. ¿sí? El entender que la gente no nace como nosotros le percibimos, no, no nacen tontos ni, ni racistas ni no. nada de esto, que es una, una acumulación de, la, de las oportunidades que han tenido en, en todos los ámbitos de la vida, en la educación, posibilidades de trabajo, barrio en que vive, etcétera, etcétera. Todo esto le influye, entonces. Por eso no debemos enfadarnos. Si la gente se enfada, es porque nos, nos olvidamos de que la gente son víctimas de su cultura. Y, y el punto de vista mecanicista realmente ayuda a enfocar esto. Claro. A, mí, a mí me, gusta, a mí me gusta. Y, y una cosa que tengo apuntado va sobre esto justamente. Cuando te metes en el punto de vista mecanicista, todo lo que dice el mecanicista es que todas las cosas son impulsadas por otras cosas. No hay una fuente principal de este movimiento. O sea que no hacemos algo de rebote, sino que hay algo que nos empuja a hacer algo. O sea que movemos el brazo para levantar la taza para tomar un sorbo, o sea que tomamos una decisión eh, sobre algo que vamos a hacer... Sí. Y que todo viene de algo anterior, ¿no? Sí, exactamente. Por eso al principio dije que esto abarca la, eh, la libertad eh, libre al medio, el comportamiento humano, el efecto del entorno, el, el punto de vista mecanicista abarca todo esto. Y a, yo, a mí, me ha ayudado mucho a aclarar el tema. Sí, sí. Además que creo que luego en una parte del vídeo dice que una vez que comprendes eso se te hace muy difícil odiar, porque tiendes a comprender, entonces exacto. una vez que lo comprendes. Y algo muy importante, comprendernos, excusar también. O sea, tú comprendes un comportamiento y, y sabes cuál es, te puedes imaginar cuáles son los factores que le dan forma. ¿no? Entonces, te vas más al diseño de la, de la cultura o aquellos factores relacionados que, que lo pueden propiciar, más que jugar al juego de la culpa que no lleva a ninguna parte. Eh, Jacques decía que uno debe entender los comportamientos de la misma forma que entiende el funcionamiento de un auto. Claro. Sí, claro. Y cuando vos ves a una persona que se comporta de manera aberrante, eh, vos en el auto, si el auto se te va para la derecha, intentás pensar cuál es la razón por la cual el auto se te va para la derecha. En la, cuando vos una persona comportándose de una manera aberrante, no hacemos eso hoy en día. Tenemos esa forma de pensamiento mecanicista. Simplemente juzgamos y... Está la lista que eso no soluciona absolutamente nada. Eso es muy dañino. Exactamente. Ay, pues, hay una lectura muy buena. Robert Zapolsky en el libro de Comportate tiene un capítulo que creo que es el capítulo 10, que se llama Nosotros y ellos, y hace exactamente la misma metáfora con el coche. <ríe> que, que, y pone prácticamente los mismos ejemplos que Jack. ¿Cómo se llama el libro? Comportate. A mí me gustan los ejemplos que da Jack cuando primero habla con la gente sobre el punto de vista mecanicista, de que un árbol no decide caerse, no cae por sí solo, sino que hay una serie de factores que provocan que el árbol se cae. Que puede ser, por ejemplo, que hay mucha lluvia y quita la, la tierra de la raíz del, del árbol, lo cual la desestabiliza desestabiliza luego una rama puede romper y caer y hacer peso más hacia un lado entonces se cambia el punto de gravedad, el punto de gravedad de la, del árbol y luego viene un viento fuerte en una tormenta y el árbol termina de caer, empuja el árbol que ya está debilitado y cae y el otro es que un barco de vela no navega solo, necesita de viento en las velas para moverse y esto es una forma muy muy fácil de entenderlo. Y nosotros también, nosotros necesitamos viento en nuestras velas, a través de la nutrición, para movernos, pero también necesitamos motivaciones que nos empujan. A, que sea, tocar la guitarra, aprender sobre los problemas del mundo o lo que queremos aprender, ¿no? La motivación nos empuja. Luego la... ¿Y qué nos motiva? Pues nos puede motivar el hambre, nos puede motivar el buscar un futuro mejor para nuestros descendientes, nos puede motivar que vemos que nuestra vecina viejita no tiene un sistema de salud, el, el país no tiene un sistema de salud que, cuesta des, que cuida de esta señora viejita. Entonces, puede haber muchas cosas que nos estimulan y nos motivan. Y es muy bonito en realidad. Yo no, yo no tengo un problema con con este concepto. Yo creo que a alguna gente la, le repelen un poco, pero cuando lo, lo pones así, es tan, para mí es tan evidente, tan claro. Es que creo que eh, desde la academia, eh, la visión general, del punto de vista mecanicista, tiende a, a relacionarse con el reduccionismo. Mm. Cuando, como lo explica Jack, eh, lo explica de forma eh, tiene que ver más con el pensamiento sistémico, porque él dice que una planta necesita la gravedad, necesita la nutrición, necesita el nitrógeno, etcétera Pues todos los factores que cualquier ecólogo estudie pues, al, al mirar una planta, ¿no? Eh, y la entonces planta eso es, es un sistema. Perdón que te poco La planta es un sistema. Claro. Eh, o sea, exacto. Un, sistema, uh -huh. un sistema es cualquier uno o dos objetos que tienen propiedades emergentes, no, no hay más. O sea, eso puede ser cualquier... Es que todo es un sistema, básicamente. Eh, entonces, claro, eh, creo que hay reticencia a la hora de, de la palabra mecanicista porque se tiende a, a asociar con el reduccionismo. Pero tal y como lo explica Jack, y, y, y repito un poco... Explica más bien qué es sistémico. No sé si será problema de lenguaje o habrá que actualizar. O yo normalmente no suelo utilizar la palabra mecanicista cuando estoy hablando con, con físicos o con gente que estudia ciencia física, biología, química, etcétera, Y utilizo más la palabra sistémico. ¿Tiene el PDF o de ese libro, Germán? ¿De cuál? De Compórtate. Sí. ¿Puedes pasarlo? Lo me, me hago en el, en el chat. Lo que vos tenés, Germán, no tenés, Germán, no vale la pena tenerlo. A ver si puedo. Otro punto que tengo marcado en. Um, lo de llamar la semilla el comienzo una planta, ¿cómo sabes que no es el producto final? ¿Por qué lo llamas comienzo? Y es, es interesante este punto de vista también, ¿no? ¿Cómo sabemos que la semilla es el comienzo? Porque hay frases, ¿no? Los árboles grandes vienen de las semillas pequeñitas. Hay uno en inglés, así. Um, y pensamos esto, que la semilla es el comienzo. Pensamos que, la, que el sol se levanta por la mañana, comienza el día, pero el sol está simplemente apareciendo en el horizonte porque estamos girando en el espacio. Entonces, ¿cuándo es el comienzo? Es el comienzo de la luz, pero vamos, o sea, que podemos ver sin, sin luz de bombilla y tal, pero ¿por qué tiene que ser el comienzo del día? Y otra cosa que me gusta que dice, no hay bien, no hay mal, no hay gente inteligente, no hay gente tonta. Hay personas que tienen menos herramientas que tú. Y yo creo que esto es un punto importante para mantener en la mente. no Cuando nos frustramos en Facebook hablando con gente que parece que no sé, bueno, que son muy nuevos a las ideas y vienen con las mismas, los mismos comentarios de siempre. Recuerda que nosotros también en algún momento empezamos con todo esto y tuvimos que aprenderlo y que tarda tiempo. Ni hablar. Como, como dice Fabrico, es un área técnica. Sí. La es, la es. Hay que definir también qué significa técnica, ¿no? Porque el, el, las leyes utilizan el término técnico. ¿Qué, qué, ¿Qué entiendes tú cuando dices que es un área técnica? ¿Qué entiendes tú por el uso de la palabra técnica? Jack lo define como el, con un alto grado de referencialidad física. Me gustaría que me buscaras la, la fuente de esto, por favor, para que pueda leer el contexto alrededor. Eh... Y bueno, volviendo al tema de, de que no hay gente bien tonta y tal, hay gente que tiene menos herramientas que tú. Y esto se ve mucho cuando ves cómo responden a la gente, a comentarios en, en redes sociales o incluso un artículo que escribe a alguien. Si lo escribe de forma objetivo o si lo llena de insultos o... Eh, ¿Cómo se llama? Ah... Tengo un lío entre inglés y castellano ahora mismo que no. Biases. Esos. Gracias, Germán, sí. por el libro. O sea que son. Ay, no sé. Ah, ahí está el. Uy, qué foto, qué imagen para el libro de Sapolsky. Muy el verdad. formato físico está más bonito, porque son dos portadas, la puedes quitar. Y tal. <ríe> Me hace un juego ahí. Entonces. Es esto, ¿no? Recordar que también nosotros tuvimos que aprender, que no nacimos sabiendo de esto. Y que Hemos aprendido y seguir Exacto, y que seguimos aprendiendo. Esto es muy importante recordarlo, ¿no? Que no se termina de aprender. Siempre hay más para aprender. Yo esta semana he estado dando un baño de, ce de comida cerebral, alimento cerebral, con un chico que se llama Daniel Schmachtenberger que todavía no hay nada traducido y tiene un, un nivel de inglés, tiene un vocabulario muy especial. Algunas palabras yo creo que los ha inventado él, ¿eh? no sé. Hay como un nuevo vocabulario por ahí, y pero es muy interesante cómo desgrana los problemas que tenemos para entender lo que está pasando en el mundo, Hace, darle sentido a lo que está pensando, porque hay tanta información... Uh -huh. Y entonces, si nosotros que ya estamos mirando estos temas tenemos algunas herramientas que nos ayudan a entender, pero es difícil, ¿cómo debe ser difícil para la gente que recién empiezan con todo esto? Tiene que parecer muy grande, por eso hay que tener paciencia y, y hay que presentar las cosas de una manera que ellos puedan entender y ver el beneficio que será para ellos y para los suyos. Sí. ¿Por porque no estamos intentando cambiarles la, las ideas simplemente porque nos apetece, sino que puede um, mejorar la vida para todo el mundo. O sea. claro. Y además que en una parte del vídeo fresco dice que... Es que se me están liando los vídeos, no sé si es en este o en otro, pero que dice que incluso una persona que, que a lo mejor nace eh, con más conexiones cerebrales, dependiendo del entorno en el que salga, eh, si nace en un entorno nazi se hace nazi más pronto si, sí, sí, si sí. se hace mejor nazi por decirlo de alguna forma Sí. se hace mejor nazi eh, hay grados grado grado de grado evangélico nazi. pues se hace un pastor evangélico más pronto ¿no? entonces que, que depende claro de, de la de las influencias que tengas y que no, no meramente tenemos que entender desde el punto de vista mecanicista que no simplemente reaccionas a los estímulos que tienes eh, de la cultura en la que vives, sino que tienes que comprender que eso tiene toda una relación histórica, de evolución histórica, que, que ha dado esos inputs culturales que luego te afectan a ti. Entonces que nada se activa por sí mismo, es decir, que incluso la cultura y todas las costumbres derivan de algo anterior y es un proceso que, que se va eh, adicionando a lo que tenemos actualmente, ¿no? Eh, que para entender, como dice Saposki en, en el libro este que he pasado, que, es, que está muy bien y lo recomiendo mucho, que cuando tú estás estudiando un comportamiento te puedes ir al milisegundo antes en el que se activa el neurotransmisor el eh, que hace que esa persona coja el cuchillo y se lo clave a otra persona, o te puedes ir a miles de millones de años anteriores en los que era otra especie y en un proceso evolutivo en el, que, en el que se va fraguando poco a poco esa biología que luego va a activar ese neurotransmisor. Así que tenemos que siempre pensar que un comportamiento no nace de la nada, sino que, que depende de un contexto cultural, histórico, evolutivo, desde una perspectiva biopsicosocial, ecológica e histórica y que no existe causa y efecto el qué perdón causa y efecto es mucho más complicado que eso sí exactamente exactamente mucho más complejo muy muy complejo hay un capítulo de Sapolsky no de Sapolsky no de Kosinsky, que habla de causa y efecto muy que bien. ayer hablábamos con los chicos Claro. Y habla de esa, de esa, de, de esa, división del tiempo. Sí, exactamente. No obstante, el, el entender la causa del comportamiento. Sí. Lo es es También hablábamos de eso que en el futuro, eh, no sé, eh, habrá departamentos de detectives que van a buscar las causas de los comportamientos agarrantes. Y tendrán que ver qué había en la sangre en ese momento para que la persona reaccionara de esa forma, cuál era el entorno que lo estaba influenciando, data, mucha data. Sí. Claro. Mira, justamente la próxima uh, parte que tengo uh, nota, anotado para comentar es esto, que por el tema de los crímenes, ¿no? que cuando entiendes nunca más vas a odiar o sentir antipatía por nadie, vas a entender de dónde vienen y eso va a acabar con muchos crímenes, y el, el tema de, de acabar con los crímenes, se habla mucho, o hablamos mucho, de que si toda la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas, no habrá necesidad de robar comida, y, y hablamos de, de, de este tipo de crimen, ¿no? Pero también, si tú entiendes mucho más sobre el comportamiento humano, pues vamos a ver, que eventualmente vamos a quitar eh, o vamos a superar estas cosas como los celos, como los enfados, como todas estas formas de comportarnos, no solamente de mover un brazo, pero nuestros valores, cómo nos influirá, cómo cambiarán cuando tenemos todas las necesidades cubiertas y cuando entendemos de dónde viene la gente. Las dos cosas van de la mano. Creo que eso es, de hecho, eh, el cambio más difícil que, al que, que podemos conseguir, eh, porque la parte técnica es la fácil, pero creo que la parte de, de llegar a comprender el, de el comportamiento humano en todo en todo momento, incluido nuestro propio comportamiento, eh, cambiarlo a los valores que queremos dentro del sistema monetario, en el que tenemos hipotecas, en el que tenemos frustraciones, etcétera Creo que eso es el cambio más significativo, más importante y a la par el más difícil. Porque estamos en, en la que, da, que se llama herramientas óptimas, eh, o óptimas herramientas. Eh, Jack habla de que cuando la gente... Es, claro, está hablando con su grupo de gente de los años 70 que están ahí en su salón hablando y tal... Nosotros lo trasladamos hoy a esto online, a las reuniones que podemos hacer online, porque no tenemos el lujo de vivir cerca ya para ir a su casa. Um, y él habla con ellos y dice, cuando estáis aquí es una forma de pensar, pero cuando sales ahí a la sociedad, al mundo real, tienes todas las mismas presiones de siempre. Toda la mía de siempre. Entonces te reviertes a, a tu comportamiento. Es muy difícil cuando tienes las presiones de la sociedad. Si tú necesitas robar, vas a robar. Porque el sistema, es, aunque sabes que está mal, y entiendes por qué lo estás haciendo. Entonces él habla de que nos ata a los conceptos de TBP unos hilos muy finitos, como si fuera de, de, de, de, de arañas, de araña, Pero lo que nos... Fija a la sociedad actual son cables de acero. Entonces, son, es un tirar floja muy desequilibrada. Por un lado, estamos muy virgen en esto de cambiar nuestra forma de pensar y la forma vieja nos tira mucho, nos influencia mucho. Y esto no lo superaremos realmente o no lo superaremos de forma muy grande hasta que no estamos viviendo en una ciudad, yo creo. No, no lo veo posible en esta sociedad. Entonces, no nos tenemos que auto fustigar, ¿cómo se dice? flagelar, por, por no comportarnos de manera EBR. Todo es un proceso de aprendizaje. Uh, y estamos, por lo menos, estamos al comienzo, estamos intentando. ¿No? Um, y bueno, y eso. Había un chiste que la hacía de, porque la gente le preguntaba por qué el sistema que él estaba hablando no era exitoso. Porque cuando no. vos salías de la, de, la, de la casa de Jack... Tenías que volver a, la, a, lo que, a lo que había. Sí, exacto. Pero exacto. la forma en que lo dice hace que la gente se olvida que también se rían muchísimo en la, en la Classic Lecture. Mucho. Hay, hay momentos que realmente muy, son muy graciosos. Y ojalá que los hubieran podido grabar con vídeo, porque me encantaría ver los dibujos. Me mm -hmm. dibujo mucho. En el... Yo le dije a Roxanne ponerlo de dibujo, poner algo similante para que la gente pudiera entender más lo que estaba hablando en, en las... En las bueno. Algunas cosas puedes imaginar. Algunas cosas. has visto, sí. por ejemplo, sí. el Nicholas College, que con la pizarra al comienzo hace dibujos para mostrar la memoria asociativa, si has visto esto, uh -huh. pues, pues ya puedes más o menos captar lo que está... Pero hay otras cosas. Cuando hablas de cosas técnicas, yo no los entiendo. Van por ahí. O de, o de la física, me hacen así. Sí, inclusive no. le hace, le hace referencia a, a gráficas, que vos la buscar. las gráficas están, la de la balanza, que el, el, el, el que vende la tab, eh, eh, presionando para arriba la balanza, no, para abajo y la mujer sí. para arriba. Esa es una sí. gráfica muy vieja que, de la que él habla. Sí. Que Eso me parece que tendría que tengo. en las transcripciones. Yo la tengo esto, uh -huh. este dibujo. ¿Sabes cuál es, hermano? No, no tengo ni idea. Está, está hablando de cómo cuando estamos mirando una cosa, para nosotros lo miramos de una forma uh, como lo mira, por ejemplo, la persona que nos lo está vendiendo. Entonces habla de un dibujo que hay un pollo en la balanza y el carnicero tiene el dedo discretamente apretando para abajo y la, la clienta, la señora, una señora viejita con un sombrero, con una flor en la cesta con el dedito empujando para arriba. Es un dibujo precioso. La y a mí, me pasado, a mí me ha pasado una cosa parecida, que fui a comprar champiñones en el mercado y la señora estaba muy elevada, ¿sabes cómo son en los mercados? No un sí. supermercado, un mercado, un mercado. Sí, no sí. Tienen toda la, entonces Están elevadas y, la, y alejadas. Y yo la vi que ponía los champiñones en la balanza y luego ponía algunas más, hasta el peso que yo había pedido, pero no los ponía en la bolsa. Ah, mira. Y cuando quitó la bolsa, en vez de solo quitar la bolsa, quitó la, bol la bolsa y la bandeja. Porque claro, si solo quita la bolsa, deja la bandeja que todavía tiene champiñones. Uh -huh. Entonces levantó la bolsa y, y la balanza a la vez y la dije, muy bien, digo, pésamelo otra vez, por favor. Y no no quiso. ¿Y qué excusa te dio? <risa> Dale, ah, no le se, compraste. Se dio cuenta que yo le había pillado el truco y, y se. Claro, sí, sí. Es que, mira, esto me parece un ejemplo, el microcosmos, del macrocosmos de la sociedad en general, ¿sabes? De, por ejemplo, venta de mascarillas de de un lugar de voy a decir dos países al azar, ¿vale? Italia e India, ¿sabes? Eh, siempre van a buscar el beneficio propio quitando esa bandejita y esos champiñones, pero vamos bueno, que puede ser gas natural, que puede ser petróleo, que puede ser mascarilla sí, que sí, se... sí, sí. y que no es culpa de no es culpa de esas personas, sino que es que el sistema está diseñado para hacer trampas para que busques tu propio beneficio. Ni hablar que saques tú el mayor beneficio posible. Claro. Aparte de empujar eso. Siempre tenés que sacar ganancia no es que pago las la, la, la cuentas y me quedo tranquilo en el monte. No, siempre tiene que haber un poquito más. Sí. Y mientras más, mejor. Sí, sí. Y eso es más explotación de recursos, más contaminación, más desperdicio de, Total. de energía. Multiplicado millones y millones de veces. Perdón. Mira, otra cosa que me gustaría tocar, porque... Llevamos un buen rato y hemos extendido. Pero también este vídeo toca sobre el eh, propósito. Uh -huh. Las cosas sí. tienen un propósito. Y los ejemplos. Cuando el ministro dijo, llueve para que las plantas crezcan, Jack dijo, ¿para que llueve en el mar? Y esto del propósito de las cosas, también, si estamos diciendo que algo ha sido, si tiene un propósito, es porque ha sido diseñado. Entonces, si hablamos de que la naturaleza tiene un propósito, estamos diciendo que algo lo creó un ser superior. Y entonces, el, el pensar que lo que tiene propósito es algo diseñado, lo que tiene propósito es algo de como esta taza, que fue, que está diseñado a propósito para que yo pueda tomar té o las gafas para que pueda ver, o el ratón, esto, todos estos tienen propósitos porque los hemos diseñado para una función. La naturaleza tiene muchas cosas que no es que fueran creados con un propósito, sino que los tenemos y los usamos. Adaptamos buscamos la forma de, de usarlas. Y es muy complicado a veces para la gente, sobre todo la gente que tiene fe profundo pensar de esta manera. Eh, Inclusive claro. para los canales de, de, de, de, de documentales. Nacho siempre te dice que hay un diseño Sí, sí, sí. Es que está muy sí, enfocado sí. creo, en el lenguaje cotidiano. Y cuesta salirse de ahí porque directamente te dicen, por ejemplo, la ornamenta de los ciervos es para, para darse cabezazos con otros en el periodo de apareamiento. No, a ver, digamos que la selección natural ha desarrollado esas ornamentas y las utilizan. Y las utilizan de esa manera. Me gusta mucho el ejemplo de Fresco que dice en otro vídeo, que dice, tú tienes ojos y ves si hay luz. Si hay luz. Exacto. Es decir, si estás oscuras no ves, o sea, no tienes ojos para ver. Tú tienes ojos y ves si hay luz. Es decir, tú tienes pulmones y respiras si hay oxígeno. En el, dentro del mar no puedes respirar o fuera de la tierra o a unas alturas características. ¿no? Entonces, es, es decir que tienes esto y lo usas si se dan las condiciones adecuadas. No está ahí para hacer eso. Exacto. No tienes los pies para caminar, sino que tienes pies y caminas. Si, si el suelo es adecuado para que puedas caminar. Claro. Y no no no oímos porque tenemos orejas. Claro. Tenemos orejas, pero si no hay vibraciones del tímpano, no oímos. Claro, claro exactamente. Que, el, el, el sistema tiene que funcionar para que oímos, o vemos, o caminamos, sí. o lo que sea. Y creo que en Hildegard Tyson, en, en la segunda temporada de Cosmos, no sé en qué capítulo ahora estoy tirando de memoria, pero que, que lo habla de, del tema y lo desarrolla de una forma muy bonita en la línea Editorial de Cosmos y, y habla pues eso, que el universo no tiene que tener ningún propósito. Y, y me parece que eso es algo mucho más bonito, es, me parece precioso porque te iguala al resto de la naturaleza. No tienes por qué haber un diseño, además que si hay un diseño inteligente eh, no sé en qué canon de inteligencia entra, ¿no? pero tener el mismo agujero por el que respiras, que por el que comes casi y que te, y que te atragantes y que muera gente por, por atragantamiento con su propia saliva, pues no me parece muy inteligente. Y, y otra cosa que dice Nel de Gastys sobre lo mismo, dice ¿qué tipo de inteligencia crea, eh, diseña? El centro de entretenimiento, un centro de entre, entretenimiento al lado, al lado. de un <risa> <de, risa> cubo de basura. Oye, que puede ser los bueno. dos entretenimientos, ¿eh? Sí. <risa> bueno. Pero, bueno, pero vamos. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, uh, yo, a mí, yo comí un sándwich pero no me ha dado mucho, así que necesito, uh, necesito más. Así que, y llevamos un buen rato hablando... Um, no sé si hay algo más que quieren decir antes de que cerramos. No, nos leemos el libro ahora y cerramos y terminamos por hoy. Leemos todo el libro. Sí. De Sapolsky y después te puedo ir dormir. Oh. <risa> son <risa> las nueve y media de la noche, ya son las diez de la noche, ¿no? Voy a yo te pregunté libro, que era, yo, para mí son las, las, cinco media, las cinco y media tarde acá. Ah, ¿Vos <risa> Entonces, te da tiempo de en... leer? El... Pero a mí no. Si, si hubiera en, en audio el libro, me lo pongo para dormir. La tierra dice, ¿no? es plana, supone Bueno, entendés. <risa> Ay, venga. Voy a parar la grabación. Gracias, chicos, por participar y nos vemos bueno, la semana que viene. Ya te Chao. paso la factura.